a este nuevo video. Y esta canción era un video bastante rápido. No pasará creo que los seis minutos o así. Y es que oficialmente mantra es premium. Efectivamente, gente, soy premium. Ahora sí, soy oficial. Y ahí hay un mantra de fondo con la que les estaré diciendo a continuación. Y, carajo, pinche Bienvenidos este nuevo video Esta canción me encuentro Aquí en Hypixel Con el Badlion Client Ya me lo descargué o sea, lo primero que hice Literalmente, dije listo, Minecraft Premium Me lo compro, pum, Hypixel Y Minecraft Premium, o sea que gente Oficialmente ustedes utilizan en algún servidor El barra skin, mantra 34 Oficialmente Ya pueden utilizar esto y pueden tener Mi nueva skin, que no es la gran Cosa, es un rediseño no lo puedo hacer aquí, así que me voy a pasar a Universo un momento. Entonces, pues ya vengo, ¿ok? está buena que si eres Premium y te unes aquí a HighCraft, eh, automáticamente te une. ¿Y por qué me vine a HighCraft? Por la razón de que aún eh, no me puedo configurar como tal el, el coso de, del barra Premium en HighPixel. Digo, en, en craft Pero bueno, en cuestión... Soy Premium, soy Premium, soy Premium, soy Premium, soy Premium... Premium, Premium, premium. No, no, ya, voy a dejar de decir eso, gente pues, a ver, estoy contento, a fin, pues, después de tanto ahorrar puedo comprarme Minecraft Premium, pero en cuestión, voy a mostrarles bien cómo es la, la nueva skin, está bastante bachera, o sea, está muy buena la skin, entonces, primero que tiene, ya no tiene el típico loguito que tenía antes, voy a tardarme un poquito porque tengo que rediseñar, voy a buscar a alguien a ver si me puede ayudar a rediseñarme la, la imagen de perfil, Justamente ahora, pues ya estamos en 24 Entonces, posiblemente para 31 Ya la tenga cambiada, pues espero Más nada más posible Entonces, primero que todo, ya no tengo Mi loguito, ahora tengo Tengo lo que se podría decir No un momentito, por favor, eh, opciones de Minecraft Y el visual Ahora, tengo esto Que es como una florecita Es esto de, de aquí Es esto de aquí, que es esto como una florecita Uno de dos recuadros estaba chidito, o sea, se me ocurrió Ahora, la cremallera la tengo abierta Ya no es una chaqueta como tal Es como si fuera un estilo camisa Con cuello, hay un pequeño pixel buqueado Carajo, pero bueno Ya lo, ya lo rediseño, ok Entonces, tengo unos audífonos Bien facheros, bien hermosos Unos audífonos eh, Ya no tengo mi capa de siempre Pero ahora en la espalda tengo un logo de un creeper Que está súper hermoso La mayor parte del cambio es de parte de abajo Del torso para arriba ya es un poquito más cambiado, intenté cambiarle la piel, pero no se me ocurrió un, corral, un color diferente. Como ven, ya, no te, ya tengo pues, la cremallera abierta, hay una pequeña florecita. Ya no tengo la capucha, o sea, hay como una, la, es como si fuera un camibuso con capucha y cremallera abierta. Algo todo raro, o sea, algo inexistente. Y tengo la capucha un poquito más bajadita, o sea, no la tengo justamente hacia arriba, o sea, completa para caer esa parte de acá arriba. Y los zapatos, pues, ya están normalcitos O sea, pues, mis, mis pies son normales No tiene una cosa, pues, diferente Y soy premio premium no me entera. Bueno, ya me voy a dejar de tanto lío, gente pues, Solamente quería decirles eso Ya tengo mi skin oficial Ya pueden hacer barra skin en cualquier servidor, literalmente Podría, este, el Nicox de aquí Coger hacer barra skin, más de 4 y de 1 Y, bueno, ah, dice barra De 4 No, pues, me dice que haga barra guardia y no existe. Pero bueno, gente. Eh, ya oficialmente mi skin es pues skin mantra. Full mantra. Voy a intentarle cambiar los pantaloncitos. Pues, para que sea un cambio completo. Eh, voy a ponerle. Eh, voy a ponerle. A este como es que era el B, C, H, este. Pau, pau, pau, pau, pau. Y ya, gente, me voy a dejar de líos. Eh, gracias por ver este video, feliz navidad Obviamente pues me que todo, hoy es 23 de diciembre Editaré este video supremamente rápido Pero obviamente pues antes de iniciar Quería decirles feliz navidad gente Próspero año nuevo y Espero que todos estéis felices Os divertáis y bueno Sin nada más que decir voy a Voy a hacer esto aquí Feliz navidad y...